Con los brazos hacia el cielo como en señal de victoria y agradecimiento, el pastor y cantante René González regresó a su hogar. Gracias, gracias, gracias Dios. Aún no ha terminado conmigo. Hoy ya estoy en casa. Agradezco a todo aquel que se unió a mi familia y la iglesia para cubrirme, publicó González en su cuenta de Facebook estas palabras las acompañó con un video en el cual se ve de pie al lado del auto con un andador mientras es recibido con bombas, confeti y algarabía. Él levanta los brazos. El intérprete de música sacra estuvo recluido en intensivo varios días y conectado a un ventilador en Puerto Rico del cual fue retirado a mediados de febrero. Luego recibió terapias. Hoy ya está en casa René González.